Hola chavales, por fin hemos acabado el crowdfunding, pero no nos olvidamos de vosotros, así que vamos a seguir con otra tanda de vídeos de agradecimiento. Queremos agradecerle a Eugenio Sánchez García, a Kiko Elsec, a Isaac Verdú, a Sandra Muñoz, a Andrea Vidal, a Javi Esteban, a Enrique Berenguer, a Emma Guille, Jorge Antonio, a Jessica Kanoy. A Andrés Bernabeur. <risa> A Javi Payá A Pipo Rock and Roll. <risa> A Miriam Pacheco. <risa> A Tony Tomenet. A Rubén Martínez. Esther Martínez. Muchas gracias por vuestra colaboración. Pronto tendréis más noticias porque sabéis que no os olvidamos de vosotros. Tener noticias fresquitas, lo sabréis. Adiós, chavales.